que se siente en el estómago cuando estás embarazada. ¡Hola! En esta ocasión vamos a hablar sobre qué se siente en el estómago cuando se está embarazada. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta muchos cambios, y uno de ellos es la forma en que el estómago se siente. En este video, vamos a discutir algunos de los cambios que pueden ocurrir en el estómago durante el embarazo y cómo pueden afectar a la mujer. ¿Qué es el estómago? el estómago es un órgano que se encuentra en la parte superior del abdomen es responsable de almacenar y digerir los alimentos que consumimos cuando comemos el estómago secreta ácido clorhídrico y enzimas digestivas que descomponen los alimentos en partículas más pequeñas el estómago también libera hormonas que regulan el apetito y la digestión cambios en el estómago durante el embarazo durante el embarazo el cuerpo de la mujer experimenta muchos cambios hormonales y físicos. Estos cambios pueden afectar el estómago de diferentes maneras. Náuseas matutinas. Uno de los cambios más comunes que ocurren en el estómago durante el embarazo es la aparición de náuseas matutinas. Las náuseas matutinas son una sensación de malestar estomacal que puede incluir náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Aunque se llaman náuseas matutinas, pueden ocurrir en cualquier momento del día. Estas náuseas pueden ser causadas por cambios hormonales en el cuerpo de la mujer y suelen disminuir después del primer trimestre del embarazo. Acidez estomacal. Otro cambio común que puede ocurrir en el estómago durante el embarazo es la acidez estomacal. La acidez estomacal es una sensación de ardor o quemazón en el pecho o en la garganta que puede ser causada por el ácido del estómago que sube al esófago. Durante el embarazo, los niveles de la hormona progesterona aumentan lo que relaja el músculo que separa el esófago del estómago. Esto puede hacer que el ácido del estómago suba al esófago, lo que provoca la acidez estomacal. Las mujeres embarazadas también pueden experimentar acidez estomacal debido al aumento de la presión del útero en el estómago. Hinchazón y gases. La hinchazón y los gases son otros síntomas comunes que pueden ocurrir en el estómago durante el embarazo. La hinchazón es una sensación de plenitud o inflamación en el estómago y puede ser causada por la digestión lenta o la retención de líquidos. Los gases pueden ser causados por la digestión lenta o la acumulación de aire en el estómago y los intestinos. Durante el embarazo, los niveles de la hormona progesterona aumentan, lo que puede ralentizar la digestión y provocar hinchazón y gases. Estreñimiento. El estreñimiento es otro síntoma común que puede ocurrir en el estómago durante el embarazo. El estreñimiento es una condición en la que la persona tiene dificultades para evacuar las heces y puede pasar varios días sin tener una evacuación intestinal. Durante el embarazo, el estreñimiento puede ocurrir debido a los cambios hormonales que ralentizan la digestión y al aumento de la presión del útero en los intestinos. Además, las mujeres embarazadas también pueden experimentar estreñimiento debido a la ingesta insuficiente de fibra o líquidos. Dolor abdominal. En algunos casos, las mujeres embarazadas pueden experimentar dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser causado por una variedad de razones, incluyendo la distensión abdominal debido al crecimiento del útero, el estreñimiento, la acidez estomacal, las contracciones uterinas y otros problemas de salud. Es importante que las mujeres embarazadas informen a su médico si experimentan dolor abdominal para determinar la causa subyacente y recibir tratamiento adecuado. Reflujo gastroesofágico El reflujo gastroesofágico es una condición en la que el ácido del estómago regresa al esófago, lo que puede causar una sensación de ardor o dolor en el pecho o en la garganta. Durante el embarazo, el reflujo gastroesofágico puede ser causado por los cambios hormonales y físicos que pueden relajar el músculo que separa el esófago del estómago. ¿Cómo aliviar los síntomas estomacales durante el embarazo? Aunque los síntomas estomacales pueden ser incómodos, existen medidas que las mujeres embarazadas pueden tomar para aliviarlos. 1. Comer comidas más pequeñas y frecuentes. En lugar de comer tres comidas grandes al día, las mujeres embarazadas pueden optar por comer varias comidas más pequeñas y frecuentes. Esto puede ayudar a aliviar los síntomas de náuseas, acidez estomacal e hinchazón. 2. evitar alimentos que pueden empeorar los síntomas. Algunos alimentos pueden empeorar los síntomas estomacales durante el embarazo, como los alimentos picantes, fritos, grasos y ácidos. Es recomendable que las mujeres embarazadas eviten estos alimentos para aliviar los síntomas estomacales. 3. Tomar líquidos adecuados. Beber suficientes líquidos, especialmente agua, puede ayudar a prevenir el estreñimiento y reducir la hinchazón. 4. Hacer ejercicio. El ejercicio regular puede ayudar a mantener la digestión regular y prevenir el estreñimiento. Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicio. 5. Descansar adecuadamente. El descanso adecuado puede ayudar a reducir los síntomas estomacales, especialmente las náuseas. 6. Consultar con un médico. Si los síntomas estomacales son severos o afectan la calidad de vida de la mujer embarazada, es importante que consulte con su médico para recibir tratamiento adecuado. El embarazo puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede ser un momento de muchos cambios y síntomas incómodos. Los síntomas estomacales son comunes durante el embarazo y pueden incluir náuseas, vómitos, acidez estomacal, hinchazón, estreñimiento, dolor abdominal y reflujo gastroesofágico. Estos síntomas pueden ser causados por los cambios hormonales y físicos que ocurren durante el embarazo, así como por la presión del útero en los órganos internos. Afortunadamente, existen medidas que las mujeres embarazadas pueden tomar para aliviar los síntomas estomacales, como comer comidas más pequeñas y frecuentes, evitar alimentos que puedan empeorar los síntomas, beber suficientes líquidos, hacer ejercicio regularmente, descansar adecuadamente y consultar con un médico si los síntomas son severos o afectan la calidad de vida. Es importante que las mujeres embarazadas se cuiden y se mantengan saludables durante el embarazo, y que informen a su médico si experimentan cualquier síntoma incómodo o preocupante. Con el cuidado adecuado, las mujeres embarazadas pueden disfrutar de un embarazo saludable y sin complicaciones. Espero que este video te haya sido de ayuda y te haya brindado información valiosa sobre lo que se siente en el estómago cuando estás embarazada si quieres seguir aprendiendo sobre el embarazo y la maternidad, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.